Muchas gracias, señor ministro. Senadora Rieta. Eh, mire, señor ministro, da la sensación que el Gobierno, en materia de rescate y salvamento de vidas en el Mediterráneo, o bien está dando palos de ciego o ha dado un giro de 180 grados en su posición. Ha pasado de dar un loable ejemplo con la acogida del Aquarius al secuestro administrativo de las embarcaciones de salvamento de dos ONGs. Con una de ellas, incluso, quiero recordarle hace apenas unos meses, llegó a su ministerio a firmar un convenio para que se realizaran labores de rescate en el Estrecho. Dice de usted, señor ministro, que es una persona sincera en sus manifestaciones. ¿Puede decirnos que el cambio de su política nada tiene que ver con la presión ejercida por el Partido Popular, por Ciudadanos o por Vox? ¿Les ha temblado las piernas para ser coherentes? Mire, Europa no quiere testigos incómodos en el mar y ustedes que iban a impulsar una posición común en materia migratoria que respetara los derechos humanos y pusiera por encima de todo la vida en el mar, están haciendo todo lo contrario. Independientemente de las políticas migratorias, la salvaguarda de la vida en el mar y garantizar unas condiciones básicas en el tránsito migratorio debería de ser un deber moral en Europa. El bloqueo de ambos barcos se ha convertido en criterio de actuación del Gobierno con respecto a las ONGs de rescate. Y esto es lo que no podemos permitir. No podemos permitir que el Gobierno quiera reducir un 50% la inmigración irregular a cambio de dejar morir a la gente en el mar. El Mediterráneo es hoy la frontera con más víctimas en el mundo. Ante esto, el rescate debe ser incondicional. No puede seguir muriendo quienes huyen del horror ante nuestros ojos. Cualquier política migratoria que no se enfrente a las causas que determinan los flujos migratorios está condenada al fracaso. Generará aún más sufrimiento. Y esto es lo que ustedes, desgraciadamente, han empezado a hacer con las embarcaciones de rescate de las ONGs. Y también con nuestros servicios de salvamento marítimo. Un servicio público y civil que se encuentra entre los más eficaces del mundo. Palabra mágica, Frontex. Frontex no quiere un servicio civil que solo responda a salvamento humanitario. Frontex, como ya ha hecho en el Egeo, prefiere un servicio donde la vigilancia y el control fronterizo sea la prioridad. Por eso ya ha constituido un mando único en el Estrecho donde ha puesto al salvamento marítimo a depender de un guardia civil. También piensa meter a guardias civiles en los barcos de salvamento. Señor ministro, mire esta sudadera. Esta sudadera es de Mamadou Sidibi, inmigrante rescatado por salvamento marítimo y que ha sido atendido en Irún por la red Sarea, la red de acogida de mi ciudad. Él ha tenido suerte, es un superviviente, pero cientos, miles de ellos no han tenido Termine, señoría. suerte. Termino ya, ahora mismo. Hoy, seis personas más fallecerán en el mar, muertes, muertes y más muertes. Qué horror. Gracias. Muchas gracias, señora Rieta.